De la muerte del presidente Chávez, un apuntamiento para recordar la su obra y para traer enseñamiento de su pensiero. Todos los años en marzo lo hacemos. No es un, una manera, una forma de consagrar una personalidad, de culto a la personalidad. Es una forma de hacerlo llegar hasta nosotros en su discurso, en sus ideas, en su pensamiento, en sus acciones. Chávez logró liberar a Simón Bolívar y el pensamiento de Simón Bolívar, bajarlo de los cuadros, de los retratos, de las estatuas, de las esfinges, de las plazas. Nosotros de esta manera estamos también liberando a Chávez de la muerte sacándolo de donde lo colocaron, o donde lo quieren colocar, para que su pensamiento esté vivo y siga andando con nosotros, esté con nosotros. Por eso lo recordamos todos los años en el mes de marzo. Pero es que Chávez no es simplemente un recuerdo. Chávez es una, una figura histórica en el proceso uh, de construcción de una sociedad alternativa en América Latina. Chávez logró incorporarle rebeldía, movimiento, acción a, al discurso por la liberación y contra el imperialismo. Chávez logró que se entienda al militar no como el militar corrompido, corrupto, no como el militar dictador, el militar que arremete contra el país y contra la gente, sino como el militar que puede servir para la liberación de América Latina. Hay un nuevo concepto de militar, ya no son aquellos militares de Argentina y de Chile, sino que hay un concepto de militar con vocación patriota. Chávez logró eso en América Latina y tal vez para el mundo. Chávez logró definir un proyecto político, un proyecto político que amenaza eso que mucha gente ha tratado de convertir en una política permanente en América Latina, que es la, la democracia negociada o la democracia eh, compartida o la democracia para actuar dentro de ella sin golpearla. Y Chávez lo logró. La participación, una nueva concepción de la democracia, no representativa, sino protagónica y participativa, hace que la democracia tenga un nuevo concepto. Habló de la integración y diseñó un esquema geopolítico importante que en este momento incluso el propio Trump y los Estados Unidos le temen. A proposito di Trump, eh, cosa cambia in America Latina con la nuova presidenza degli Stati Uniti? Eh, C'è un, uno spirito diverso, una contrapposizione diversa o è uguale alla presidenza Obama? Eh, Perché Obama ha aperto a Cuba, ad esempio, nelle relazioni con Cuba, che Trump non vuole migliorare. Io penso che, che Trump va a generare in America Latina algo que él no se ha propuesto y que los Estados Unidos siempre trataron de cuidar, y es que América Latina estuviese realmente unida frente a las amenazas de los Estados Unidos. Las agresiones de Trump contra México, la humillación a México, la humillación a, a, los, a todos los latinoamericanos que están dentro de los Estados Unidos, la agresión a lo que él llama los inmigrantes o los extranjeros dentro de los Estados Unidos es una agresión a toda América Latina, especialmente a América Central y a, y a los Estados Unidos mexicanos. Eh, esto puede realmente generar una nueva concepción de integración. Aspiramos que lo logre. Molti mezzi di comunicazione in massa e informazione in Italia descrivono una situazione in Venezuela molto difficile e auspicano un cambio della presidenza. E qual è la situazione adesso in Venezuela invece con i movimenti sociali, con il rapporto con il Venezuela bolivariano? Come rispondete a questa campagna di aggressione mediatica contro il governo del Venezuela e il suo presidente Maduro? È difficile luce contro il mostro de la agresión mediática. Realmente tiene una fuerza de todo el dinero, de todo el capitalismo en el mundo, en Europa, en América Latina, en la propia Venezuela, desde los Estados Unidos. Es un monstruo que se ha enfrentado a Correa, que se ha enfrentado a, a Evo Morales, que se enfrenta permanentemente a Cuba y que evidentemente se enfrenta en estos momentos a Venezuela. Sin embargo... Ese monstruo está afuera, no está dentro de Venezuela. Dentro de Venezuela la gente cree lo que ocurre, lo que sucede en verdad, no se deja engañar. Por otra parte, la situación de Venezuela es complicada, ciertamente es complicada, pero hay un ejemplo que puede ayudarnos a entender que esa complicación no es tan grave como la señala el enemigo. En el 89, Venezuela... Se rebeló con el caracazo. El pueblo se movió por todas partes y tuvo durante tres días el poder. Los asesinaron, los asesinaron con tanques. Los militares salieron de los cuarteles como si fuese una batalla contra un extranjero y mataron más de 10.000 personas en Caracas. En aquella oportunidad, el pueblo se rebeló por hambre, se rebeló porque no tenía medicamentos se reveló porque no tenía con qué pagar el transporte público. Hoy, en este momento, las agresiones contra Venezuela han creado situaciones similares. Similares en donde hay escasez de alimentos, porque han programado esa escasez, eh, han programado una inflación desusual, inusual en Venezuela, en donde es muy difícil... ...pagar el transporte público porque el dinero no alcanza. Pero nadie se revela, nadie sale a la calle. Cuando salen a la calle salen a defender al gobierno. Eso quiere decir que hay un pueblo en este momento con una conciencia crítica y ciudadana... ...que sabe hacia dónde va. No es el pueblo aquel que se levantó de manera instintiva para salvar sus derechos... Ahora no se levantan para salvar sus derechos y cuando se levantan y salgan a las calles es a participar en las acciones del gobierno para defender la soberanía y la estabilidad del gobierno venezolano.